no sé si al final... Dios le sale... tiene, Dios le tiene. Bueno, vamos con el video de hoy, Neto Flow. Ay, ay, ay. ¿Sabes ay, que ay, el ay, hombre ay. supersónico, Neto No, Flow, no. El hombre a, supersónico. Vamos a, vamos a presentar al hombre supersónico que su, eh, está molesto porque le han colocado una antena en, cerca de su casa y él no entiende. Y hace un sonido sumamente raro y vamos a ver la explicación de él. Esa eh, temática de esa temática señor. de explicar el hombre supersónico, cómo él está afectado. Vamos a ver el video. Todavía, todavía ah. me, me queda un minuto, en, vivo, en vivo, en vivo que viene el hombre. No, no, no, no. <risa> Paso a explicar el hombre tiene una denuncia que lo está quejando dice que hay una antena de esa de telecomunicaciones de, de, de, de que supuestamente lo está quejando y él dice el sonido y la molestia de, de que le afecta a él yo lo momento. que no sé que yo no sé es que, la, que las antenas tenían sonido <risa> según, él, según él según él según la antena tiene un sonido increíble la que... está poniendo a la gente rápida ¿eh? <risa> Ya tienen que levantar. Y no Ya la gente se está ilusionando cosas. Y ya la gente está imaginando cosas. Digo yo. Yo creo que hay que darle banda ya todo esto. Porque la gente tú viste un video. Hay gente que ha jugado ya todos los juegos de mesa. Ajedrez. Todos los. Pache. Pero lo que a mí me. La machina. El don era loco con la dama china. Vamos a ver el hombre supersónico. Denle ahí. Solo, solo. Yo quiero hacer una denuncia aquí en San Francisco Macorís, que se está dando una situación en donde hay una casa, en la guardia arriba, allá arriba, en la antena, una de las casas que están al lado de la antena ahí, se está dando la tarea de hacer un fuerte sonido de noche y de día, que no dejan que nadie duerma de noche ni de día. Nadie está tranquilo con ese sonido de ese aparato que hay ahí arriba. Eso es un escándalo insoportable, la gente no sabe lo que es que está sonando. Ese sonido hace enferma a la gente, ese sonido. ese sonido produce una vibración que le va directamente a los pulmones, y le causa infección en los pulmones. Esa gente tiene mucho tiempo ahí, desde que empezó la cuarentena, antes de la cuarentena han estado ellos sonando ese aparato. Una especie de arma sónica tienen ahí en la, en la antena. Yo le hago un llamado al presidente, le hago un llamado a, a los cuerpos catrenses que busquen una solución pacífica a eso. Porque ya eso está en su último término y si de lo contrario las autoridades no toman cartas en el asunto Nosotros, hay Frente Amplio, vamos a tomar una, una solución bélica en contra de ese, de ese sistema que tienen allá bueno, arriba ¿Cómo que suena eso? Eso suena durísimo, suena un, tiene diferentes tipos de sonido, tiene un sonido que vibra Eso suena así, eso, eso causa la vibración de ese aparato ¿Cómo que suena? ¿Este eso es suena bien? durísimo, suena un, tiene diferentes tipos de sonido, tiene un sonido que vibra. Eso suena así, eso, eso causa la vibración de ese aparato, causa enfermedad. Y yo juego lo que sea que eso tiene que ver con el COVID-19. Eso está ahí todavía, todos los días. Eso suena. Señores, señores, ay Jehová, se le olvidó llamar a los Power Rangers también, eh, que llame a, a, a Sol y los Power Rangers, que están, y Will Will también, a la Vega Mundial, atención. Ay Dios mío, ¿Eh? y es el COVID que trae... ¡Ay, tiene Dios mío! Tiene que ver la antena con el COVID. No, yo no. he dijo de los cuerpos 13 los pavos geranges, los caballeros de Zodiacos tienen que... <risa> Hasta los rugas en pañales van a llegar ahí. Ya, pues, ya, ya. Me... No. Si el hombre está haciendo una denuncia de la antena, que vayan y pasen por allá, que tienen que averiguar cuál es la empresa que tiene antena ahí. Increíble. Que pasen por allá en la Duarte arriba, que yo soy de la Duarte Arriba, pasen por allá, la, la empresa que es dueño de esa antena. Con no, no te wee. No Porque si está el wee, en los pulmones. Ay, Dios mío. Eh. Entonces, es una, uno se ríe, pero si la denuncia es seria, eh, que pase la, la empresa telefónica, eh... ay los osobrosos. ¿Por qué no se lo llamamos así? Tenemos que quitarnos el nombre en esto ya. No, A oh, mañana. Hasta mañana. Oh, <laughs>